En la emblemática pirámide de Doniha, ubicada en el Panteón de Tashwadá, la noche de este lunes, 20 de marzo, los concheros de Misquiaguala de Juárez llevaron a cabo el ritual del equinoccio de primavera, evento que fue encabezado por el presidente municipal, doctor José Ramón Amíba Galvez, con la asistencia del presidente municipal de Ajacuba, Francisco Basurto Acosta. Se realizó la ceremonia del fuego nuevo que representa la renovación del cosmos, el cual es uno de los elementos más importantes en la vida del hombre. Después de realizar unas danzas, los concheros, con la participación de todos los presentes, hicieron la insensación a los cuatro rumbos del universo. Enseguida se dieron las ofrendas de flores, alimentos y bebidas para finalizar con el encendido del fuego sobre el templo. Es de destacar que a los presentes se les otorgaron unas hojas en las que escribieron todo aquello que deseaban desechar de sus vidas y sus anhelos para depositarlos en el fuego recién encendido. De esta forma, por segundo año consecutivo, en el municipio de Misquiaguala de Juárez se llevó a cabo el ritual del equinoccio de primavera en la pirámide de Donija. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.